Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy no voy a hacer el video solo. Lo vamos a hacer con un amigo que todos tenemos en casa, el inodoro. Está perdiendo un poco de agua y como no me gusta desperdiciar agua, vamos a ver por qué está perdiendo. En muchos casos lo más probable es que sea en la parte de abajo que pierda el obturador y que por ahí salga el agua, pero me parece que no es este el caso. Si les parece, vamos con la intro y arrancamos con el video. Ven ahí que se está moviendo el agua con el reflejo de la luz lo podemos ver perfectamente. Bueno, vamos a sacar la tapa. Ahí estamos viendo como el flotante no está cortando la altura adecuada y por acá, por la manguerita, se está desperdiciando el agua. ¿Cómo hacemos para regularlo? Por medio de este tornillo le vamos a acomodar el brazo, este brazo del flotante para que tenga el nivel adecuado tocarle este tornillo vamos a regularle el ajuste fino al acercar el tornillo vamos a hacer que corte antes a ver, vamos, a darle... vamos a ver que corte solo ahí el tornillo cortó antes Acá casi está dejando de salir agua y de esta manera vemos que el nivel queda por debajo del desagote de emergencia para que no se inunde el baño bueno esto es bastante sencillo el tema es hacer una buena regulación no es necesario empezar a gastar plata no es necesario desarmar todo simplemente haciendo algunos pequeños ajustes podemos resolver el problema de la pérdida de agua en el inodoro la parte del obturador de abajo que les comentaba Ven que tiene un vaso, ese vaso se llena de agua para que baje con fuerza, obture y bloquee la salida del agua. De esta manera la manguera que tenemos acá queda por debajo del obturador, vamos a esperar que llene el depósito y vamos a ver si la regulación fue eficiente o no. En todos estos casos la regulación depende de cada uno. Si yo quiero que corte antes, quiero usar más cantidad de agua o menos cantidad de agua en cada una de las descargas, lo puedo regular según necesite. Esto es el criterio de cada uno. Vamos a esperar un poquito que se llene. Ya dejó de salir agua y cortó perfectamente. Se ve perfecto acá, acá abajo. Que el nivel no llega al pico de la manguera. Por ende, no va a perder. Bueno, espero que les haya servido el, el tutorial. Lo único que nos queda es poner la tapa y listo. Bueno, y para cerrar el video, ya saben, si les gustó, denme un like, comenten, compartan. Eso ayuda mucho al canal. Y si quieren hacer algún comentario, déjenmelo abajo y vamos a tratar de responder a la brevedad. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.